Muchas gracias por esta comparecencia que me ha parecido muy interesante porque, sobre todo, ha, eh, ha concretado mucho la, la propuesta, que es de un poco de lo que se trata a mi entender, ¿no? Eh, me ha parecido muy interesante, yo creo que todos coincidimos eh, aquí que en pleno siglo XXI, que mantengamos todavía el término de disminuidos en la Constitución, pues que, es, que es, hay una necesidad real de superarlo, ¿no? porque eh, no solamente por el hecho de la palabra desde el punto de vista del lenguaje y también porque el lenguaje es muy importante el lenguaje eh, refleja una realidad y además la perpetúa si no lo cambiamos y eso lo sabemos pues, desde muchos colectivos vulnerables ¿no? o, y, y, y entre ellos pues, estamos también las mujeres ¿no? entonces me, eh, eh, de por sí eso ya me parece, nos parece a nuestro grupo interesante ¿no? y además eh, con esta segunda comparecencia eh, creo que hemos avanzado mucho ¿no? porque ...porque han sido dos comparecencias... ...el representante, el presidente del CERMI... ...nos, nos hablaba, él nos hablaba de, de máximos... ¿no? ...de máximos eh, que hiciéramos un nuevo redactado... ...y que además él nos proponía una serie de máximos... ...para que luego pues la comisión lo trabajáramos. ¿no? Y además nos hablaba de pues hablaba de palabras como... Eh, ...inclusión, igualdad real y no discriminación... ...libertad de elección, protección de derechos sociales... ...accesibilidad, apoyos... bueno, pues, ...palabras que manejamos, que ya muchas de ellas... ...están en nuestra legislación y sin embargo... Sin embargo, no están reflejadas en la Constitución y además, él también nos decía que habría que, que incorporar la Convención Internacional de, de, de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Constitución por, por tanto, de alguna manera, constitucionalizar eh, la Convención ¿no? por tanto, eh, eh, yo creo que esto es un tema interesante el que él nos ha planteado y usted pues, nos plantea un poco la concreción, que como digo se agradece, se agradece porque desde la ubicación del precepto que es um, eh, sumamente importante y tiene su interés dentro de la Constitución hasta la, eh, la revisión de las palabras que luego comentaré una de las palabras que, que bueno, aquí tenemos un debate eh, eh, acalorado eh, pues, pues resulta eh, totalmente propuesta incluso usted nos, nos hace un avance de propuesta que nos irá muy bien eh, luego tendremos que escucharla detenidamente porque hemos recogido notas pero a mí me ha parecido muy interesante luego la escucharemos pero nos da herramientas ya para empezar a trabajar eh, eh, con estos temas ¿no? y por último, le quería eh, pedir que si era posible que argumentara o andara un poco, ahondara un poquito más en lo de la diversidad funcional, porque como este, en esta en esta Comisión eh, tenemos un debate acalorado eh, sobre los términos diversidad funcional o discapacidad, pues mmm, bueno, que luego supongo que saldrá más en el debate de otras portavocías, pues sí me gustaría eh, que pues, nos, nos acercara un poco más a la argumentación de este término. Muchas gracias.